Non... Suele <coughs> decirse que a quien madruga, Dios la ayuda. Presidente Jauna, Janombreoc, verá que la Cauaguña Calera, Esta Estado de España, el eh, Edo Sein, el Río de Tará, el Tallandía, el Tocobagenio, o suele usted ser tan invertido, que Va fijo, ta a gabe y va a ver, es osasunean va etolaco, gausetanes. Ez. Eta esta ez da de que está va a estudio bat batba, va eta hacer un gueyago, va a hacer sectio, va orida e, irita re que en dutena, veste a que este es idea un día que todo catalaco había durado un día, trena de la eta. Ez. Eh, ni la intervención de plantearse va punto de Puntos para reflexión. La construcción de un kilómetro de ave cuesta alrededor de 20 millones de euros diez veces más que uno de vía convencional modernizada. El coste de mantenimiento ronda los 100.000 euros por kilómetro. Una de las consecuencias de las inversiones que hasta el momento se han hecho ha sido una, una deuda de 14 millones de euros de Adif y de 4.500 millones, millones de euros en Renfe. Y a pesar de la política de subvenciones, sigue siendo pues bueno, un privilegio, no es posible, que el AVE sea utilizado pues, por todos los ciudadanos. Se habla de que el AVE vertebra el territorio. Yo creo que el AVE puede vertebrar capitales, la relación entre las capitales, porque, desde luego, lo que está demostrado es que cada vez que se inaugura una línea de AVE, se cierre al resto de servicios de esa línea. Y el resultado es la acción de servicios suprimidos, disminución de frecuencias y que borra cientos de poblaciones del mapa. ¿no? Eh, el AVE, además, que nació con aquella idea de que voy podía también responder eh, a la necesidad de sacar a los camiones de la calle, del tema de las mercancías, pues bueno, lo que es cierto es que en el momento eh, por tren, eh, pues bueno, circula un 4% de, de mercancías, mientras que la media europea es al 20%. ¿no? Nosotros creemos que realmente lo por que debemos apostar y priorizar con firmeza en los presupuestos es por un, ferre, un ferrocarril convencional eh, modernizado. ¿no? Y que no ocurra, y usted conoce muy bien también, con mucha. Lo que está Señoría, un poco de silencio. Sirva como ejemplo la situación en estos momentos que se está ocurriendo en un territorio como es el mío, que es el Queso de Guipúzcoa, donde la falta de maquinistas ha llegado a suprimir actualmente de cuatro a siete servicios diarios. ¿no? Eh, nosotros consideramos que hay que reflexionar, hay que pensar hacia dónde vamos, con qué dinero contamos y qué recursos queremos emplear como sociedad en este medio de transporte. Y En una intervención anterior, hablando de este tema, ya comenté lo que quien fuera presidente de Renfe, Teófilo Serrano, lo que dijo en su día. No, no es estrictamente necesaria desde el punto de vista del interés público la existencia de servicios de alta velocidad, pero sí es absolutamente interesante desde el punto de vista del interés público el que existan servicios de cercanías en las ciudades. Incluso el propio Círculo Español de Empresarios reconoció en un informe titulado Una industria competitiva clave para recuperar el crecimiento que la mejora de las infraestructuras de transporte de mercancías pasa, en lo que tiene que ver con el ferrocarril, por reorientar las inversiones del tren de alta velocidad hacia actuaciones sobre la red convencional. Y sin olvidar también a la propia COE, en su memorando anual, reconocía implícitamente que el TAP no sirve para el transporte de mercancías y que, por tanto, era preciso iniciar una verdadera reordenación del transporte de mercancías en la línea de anteriormente expuesto. Yo quisiera finalizar mi intervención invitándoles una vez más a la reflexión haciéndoles cuatro preguntas. Una, el AVE es la solución a los problemas de transporte, dos, es vital para mantener nuestro nivel de desarrollo económico, tres, redundará y redunda en el bienestar de todas las personas y cuarta y última, es una clara apuesta por la sostenibilidad. Muchas gracias.